Francisco Javier Robles Molina fue un escritor, dramaturgo, director y editor. Nació el 25 de febrero de 1949 en Teciutlán, Puebla, México. Y falleció el pasado 24 de junio de 2022 a la edad de 73 años. El sábado 16 de julio la Delegación Puebla de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica recordó la trayectoria del director y guionista poblano con la proyección del documental A las Nalgas de Juárez realizado por Arturo Tay, para después continuar con un conversatorio en el que participaron la primera actriz María Rojo, la guionista Guadalupe Ortega, quien fue esposa de Javier Robles, el primer actor Alberto Estrella, el crítico cinematográfico Alfredo Naime y el propio Arturo Tay. Les pido a todos, por favor, que se pongan en el año 2015 en un evento o en un marco de evento que es totalmente distinto. Exactamente. Como todos, yo conocía a Javier Robles por su trayectoria como escritor cinematográfico y como indudable referente del cine mexicano. Pero fue hasta el 2010 que le conocí personalmente, cuando Javier aceptó mi invitación a formar parte del Consejo Académico de la naciente Licenciatura en Cine y Producción Audiovisual de UPAEP. Desde entonces. ...aunque solo nos vemos dos o tres veces por año... ...siento que mantenemos una amistad genuina... ...que por supuesto me honra... ...una amistad que también presumo con Guadalupe... ...su querida, imprescindible compañera... ...Javier ha sido enormemente generoso con la licenciatura... ...e inmerecidamente generoso conmigo... ...más allá de lo que nosotros sintamos por nuestra cercanía con su trabajo con sus logros, con su compromiso de hombre de su tiempo se trata de un acto de justicia al reconocer tanto al artista como a un verdadero luchador social no son muchos de los que genuinamente se pueda decir lo mismo yo al que conozco un poco más de cerca es a ese Javier Robles como antes dije, generoso con quien lo requiere, auténtico, congruente a prueba de todo, a pesar de todo, y de espíritu, inderrotable. Por eso escucharle no solo es fácil, me refiero a escucharle cuando nos daba en el marco del consejo, consejo, ¿verdad? Por eso escucharle no solo es fácil, sino también obligado incluso imprescindible. Celebro por Javier, por Guadalupe, por el festival que hoy inicia, por todos nosotros, este homenaje al Maestro Robles y el significado que tiene. Ese significado se lo damos los aquí reunidos, pero se lo ha ganado Javier a fuerza de mucho camino y de muchas experiencias, Supongo que gratas la mayoría, pero sé que otras no lo han sido tanto, que justo lo han hecho quien es hoy, y que de paso lo pintan de cuerpo entero. Muchas felicidades, Maestro Robles, y que sepas, ya desde hoy, desde este momento, quedamos atentos a todo, a todo lo que desde ti, Javier, y para ti, Javier, viene de bueno. Deseo sinceramente que sea inagotable. Robles fue nominado dos veces al Ariel por Mejor Guión, primero por Rojo Amanecer, por el que lo ganó, y por Cementerio de Papel, de Mario Hernández. Su último trabajo fue el documental Ayotzinapa, crónica de un crimen de Estado, que escribió y dirigió en 2014. Cabe mencionar que en 2013 la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica realizó un homenaje presencial a Javier Robles, siendo de las pocas instituciones en reconocer su trabajo detrás de las cámaras.